Muy buenas tardes, estimados seguidores y suscriptores. Les saludo a su amigo de siempre, el profesor Johan Ramos. Ante todo, bendecirte en el amor de nuestro Señor Cristo Jesús, donde vas a encontrar gozo, paz y salvación para tu vida y para tu alma. El día de hoy, continuando en, este, en esta secuencia de videotutoriales, vamos a hacer el proceso de la descarga, del llenado y de la carga del registro final que compete a cuarto y a quinto de secundaria. Hay que recordar que este año, dichos registros... Los valores son numéricos, ¿ya? hay que tener en cuenta eso, son cuantitativos. Para eso tenemos que ingresar a la CIAGI como es de costumbre, pero antes de eso no te olvides de por favor eh, suscribirte a mi canal, este es un canal nuevo que hemos abierto, que se llama El Profesor AIP, de la UGEL05 somos docentes. Suscríbete haciendo clic en el botón rojo, clic en la campanita y clic en todas. Recuerda que en este canal solamente contenido educativo vamos a estar compartiendo. Pero también tenemos otro canal que es nuestro primer canal que ya tiene un año. Que es tu docente digital. ya Este canal ya tiene mayor cantidad de suscriptores. Pero también te sugiero que te puedas suscribir. No lo estamos utilizando actualmente. Eh, de acá a una semana vamos a utilizarlo. En este canal compartimos mayor contenido de actualidad y de la política. ¿ya? Por lo que te sugiero que también puedas suscribirte. ¿ya? Recuerda que hay muchas noticias que no están pasando por, por la televisión. Pero te lo informan las redes sociales. así que ya sabes que aquí también tienes otro canal. ya Y también tenemos otro canal exclusivamente de noticias. Pero ya <risa> vamos a ir directamente al tema. En nuestro canal del profesor IP hoy día te enseñaría cómo registrar. Vamos a actualizar. Mira, voy a ir actualizando un ratito. Ya, ya hemos subido aquí el registro de nota final del nivel primaria. El registro de notas de secundaria de primero a tercero. Y ahora vamos a hacer el tutorial de, de cuarto a quinto. ya. Entonces ingresamos a nuestro usuario ingresamos a nuestro usuario para eso cada uno de ustedes sabe su contraseña vamos a esperar ya bueno el profesor Luis Dex nos ha prestado en, este, en esta ocasión su usuario de SIAGI hay que recordar que estamos en el nivel secundaria de mi colegio amado y apreciado Carlos Nadia Jiménez ya qué es lo que tenemos que hacer nosotros dirigirnos a evaluación Registro de calificaciones y nota final docente. Estamos ingresando en el modo de docente. Está bien, estamos ingresando en modo docente. Dado que el administrador del CIAGI también puede ingresar al CIAGI y puede descargar todas las sábanas con todas las áreas y competencias determinadas. Pero nosotros estamos ingresando por cada docente. Si, si una persona, en este caso, si un docente desea ingresar con su usuario y contraseña, ¿qué es lo que va a visualizar dentro de la plataforma de eso? De esa forma estamos mostrando dicho tutorial Entonces me voy aquí, nota final docente Recuerda siempre que es bueno que descargues una plantilla des, Vas a descargar dos plantillas Te voy a explicar por qué La primera plantilla te va a servir para que llenes todas tus notas Para que bases, para que registres ¿Qué sucede? Que cuando tú hagas eso vas a tardar un lapso hasta de, puede ser de, de 10, 15 minutos ¿no? Vas haciendo las notas en ese proceso, el aquí se puede cerrar la sesión, por lo, por lo que cuando quieras cargar el archivo ya no te permita o te muestre un mensaje de error. Para que no suceda eso, por eso primero descarga un archivo y una vez que descarga ese archivo, vuelves a descargar un segundo archivo. Ya descargas una segunda plantilla y de la primera plantilla copias toda la información y en la segunda pegas nada más. Y pegando la información que ya tienes, ese archivo lo cargas. No creo que te demores más de 5 minutos o a 10. Copiando ¿sabes? copiando y pegando Entonces mira, yo ya descargué una primera plantilla Ya la llené con toda la información Te voy a mostrar esa plantilla Ya, acá está, mira, la plantilla de quinto B es del área de DPSC Ya tengo llena la plantilla Ya, con las notas correspondientes Ahora, yo cuando la descargué tenía otro nombre No tenía este nombre, tenía un código que es REG Y el número que siempre se le asigna a cada archivo entonces, el número es aleatorio, el código es aleatorio, entonces este archivo yo no lo puedo subir por más que lo tenga lleno. ¿Por qué? Porque ya cambié el nombre, por esa razón. Entonces, profesor Johan, ¿qué es lo que va a hacer usted? Descargo quinto. Me voy aquí. En este caso de quinto B voy a descargar. Y voy a generar mi plantilla. Genero mi plantilla de quinto B. Ya. Mira, ya descargué. Ya descargué mi plantilla. Que está aquí. Me voy a la carpeta de descargas y este es mi último archivito. Abro. Mira, quinto B. Habilitar edición. Y si te puedes percatar, si te percatas, este registro de nota final que hemos descargado termina en 22.981. Es del área de DPC acá me dice, ¿no? DPC de quinto B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Solamente pasar la información, copiar las notas y pegar. Porque ya tengo un archivo base o un archivo modelo. O en este caso, un registro modelo. Eso es lo que haré a continuación. Entonces, voy a mover un poquito acá para que no se vean los nombres un poquito. Ya, ahí. Ya. Entonces, aquí ya tenemos. Ya, aquí ya tenemos. Simplemente selecciono. Voy a seleccionar, copio. Me voy aquí, voy a pegarlo acá también. Ya, un poquito retroceder. Ya. Hay que recordar que dentro de DPCC solamente hay dos competencias. Clic derecho en la primera celda y hago clic en pegar valores. Ya. Voy a copiar también esto. Ya. Control C. Control V. Ahora. Como estamos en un registro de quinto de secundaria, por ahí te habrás percatado. Profesor Johan, pero aquí no le ha colocado nota. Mire, aquí no tiene nota. Aquí no tiene nota. Ya. Ahora, ¿por qué razón no le he colocado nota? Porque ese alumno no entregó evidencias. Porque ese alumno no se conectó a la clase durante este, este periodo lectivo 2021. Por esa razón lo estoy dejando con ese guión. Ya. Entonces, si yo le hago clic, me, me dice... De la siguiente manera, el alumno de nota mínima aprobatoria es 11 hasta 20. Pero, ¿qué sucede si ese alumno tiene una C? Es porque no presentó las evidencias. ¿Qué sucede si ese alumno, en este caso, eh, nunca asistió? También tengo que dejarlo en blanco para que el siguiente año, ya con la carpeta de recuperación, en este caso, o, oh, perdón, eh, ya cuando se, se apertura el sistema para que pueda rendir la evaluación correspondiente el estudiante pueda subsanar dicha, en este caso, dicha área, ok, hay que tener en cuenta eso, tenemos que esperar todavía que se apertura evaluación para la subsanación de estas áreas así que lo tenemos que dejar así en blanquito nada más acá, ok, así nada más profesor, y no le escribimos nada, no, si tú deseas le puedes escribir no presentó evidencias no se presentó nunca, ya eso ya lo dejo a criterio tuyo Ya. si tú deseas ya hemos colocado acá las notas en el comentario también. Mira, en el comentario dice felicitaciones, sin conectividad, lo lograste, no lo lograste, ¿ok? Entonces mira, fíjate que eso ya se encuentra aquí. Ya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Simplemente, mira, simplemente seleccionamos, seleccionamos esta información que ya tengo aquí, ya esta información. Ya, esta información que está aquí, fíjate, ya, ok, ok, fíjate, fíjate, ya. Y lo voy a pegar aquí, lo vamos a pegar, ya, lo vamos a pegar aquí. En comentario general, ya eso va a depender de ti, si tú deseas, si tú deseas, como te reitero, copias, ok, copias y pegas, ya. En mi caso, puedes colocar esto, ¿no? Felicitaciones, gracias a nivel esperado. No se conectó, ya, eso ya lo voy a dejar a criterio tuyo Ahí en esa parte si sí yo no puedo intervenir ya Entonces, como puedes visualizar Ya se encuentra aquí la información Ahora profesor, una vez que ya llené esto Ya, una vez que ya has llenado Una vez que ya llenaste con la información correspondiente Con las áreas, con todo eso Ya, ¿qué faltaría? Guardar, pues lo guardas Mira, guardamos aquí, guardar Ok, ya está, cerramos este es mi archivo base. Lo voy a minimizar. Ya Voy a regresar en este caso aquí al CIAGI. No ha pasado mucho tiempo. No ha pasado. Voy a cerrar aquí. Me voy a la opción que dice cargar notas. Pero recordamos. Este es el archivo. Es 22981. Ah, ok. Ya. 22981. Me voy a seleccionar, seleccionar archivo. ¿Por qué te digo esto? Porque puedo tener muchos registros. Y me puedo confundir. Y subir otro registro en vez del indicado entonces acá está 22.981 ya este es el registro selecciono me voy a cargar notas vamos a esperar un momento ok me sale aquí las calificaciones se encuentran en proceso de cargar si aquí ok voy a hacer clic aquí en ver estado de procesamiento a ver que me sale vamos a esperar un momento Ah, ya, ok, me dice, no tienes permiso para esta opción. Ya está cargando seguramente, no hay ningún problema. Tú no te preocupes si te sale ese mensaje. Si te sale este mensaje, no tengas, no tengas, no tengas ningún temor, nada, ya, no te preocupes por eso. Mira, lo volví a cargar y me muestra la página del CIAGI. Así que no tengas ningún problema, ningún temor de eso. Ya, esto me quiere decir que el archivo ya subió correctamente. ¿Por qué razón? Porque el mensaje verde que aparece hace instantes me está corroborando de que mi archivo. Ha subido correctamente, si hubiera salido un mensaje de color rojo, ahí sí tendría que preocuparme, ya, pero no ha sucedido, no ha sido este en nuestro caso. Asimismo. hasta aquí sería el proceso de cómo subir, cómo subir, descargar, completar, y en este caso cargar nuestro archivo de Excel a la plataforma. Ya hay que tener en cuenta que es súper sencillo, no es muy difícil. Recuerda que en el, en el caso de las competencias, si el alumno tiene una nota, una nota C o en este caso no presentó evidencias, tendrías que colocarle una rayita. ya No te olvides de eso, por favor, estimado maestro. Bueno, entonces, nuevamente te reitero, suscríbete al canal El Profe IP de ogl 05 y a mi canal principal, tu docente digital, como el Profe Johan. ¿ya? Así que, estimado amigo amiga, espero que esta información te sea de gran ayuda para tu labor educativa. Me despido de ustedes, hasta una nueva oportunidad en el amor de nuestro Señor Cristo Jesús, donde hay paz, gozo y salvación para ti. Y recuerda que solo en Cristo Jesús hay salvación para tu vida, para tu alma. No vayas a olvidar de eso. Recuerda que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna y vida en abundancia. No olvides eso, porque solo hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y hablamos del amor de Jesús para que tú puedas reconocer tus pecados, porque todos somos pecadores en esta vida. No hay nadie que pueda decir que no sea pecador. Yo soy pecador, tú lo eres. Pero Jesús murió por eso, para que tú no seas condenado, porque todos, los, todos somos enemigos de Dios, fuimos enemigos de Dios, estábamos bajo marca o maldición de muerte por la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Ya. Yeah. Pero nuestros pecados fueron limpiados por Jesús en esa cruz. Esa sangre que derramó la cruz del Golgota. Limpia el pecado del hombre, redime el corazón del hombre, transforma, cambia. Te hace una nueva criatura en Cristo Jesús que nos fortalece. Así que, te, te animo a que puedas visitar una iglesia evangélica cerca a tu comunidad, a tu distrito. Recuerda que Cristo viene pronto por una iglesia santa, pura, inmaculada, sin manchas ni arrugas. Por eso hay que vivir en santidad. Apártate de las cosas del mundo Porque el que, ama, el que ama el mundo El amor del Padre no está en él No améis las cosas del mundo No améis el fútbol Las discotecas Las fiestas eh, No sé, vernaculares El cine Apártate de todo lo que no sea de Dios Límpiate Fíjate que a pesar de que ha habido muchas eh, Muchas muertes a través del COVID Aún así la maldad del hombre No ha disminuido El hombre sigue pecando Fornicando Adulterando, robando, drogándose, emborrachándose, viviendo a su manera. Pero el día que mueran, hay dos destinos: reino de los cielos, reino de las tinieblas. Si quieres escucharlo más claro, hay un cielo que ganar y hay un infierno que perder. Pero tú tienes libre albedrío de decidir a de dónde quieres ir. Decide bien, porque recuerda que alguien pagó por ti y por mí porque tú estabas condenado al igual que yo, pero un abogado tenemos que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el que derramó toda su sangre en la cruz del Gólgota. porque mereciendo nosotros la muerte y la condenación eterna, Él nos amó primero con amor eterno, con amor profundo, con amor sobrenatural, porque su amor es incomprensible, es un amor que va más allá, que cambia tu corazón, lo transforma te dan una nueva identidad, una nueva corona, un nuevo vestido real, te da cántico nuevo para poder alabarle y adorarle, porque el Señor quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Me despido de ustedes en el nombre de Jesucristo, mi Señor amado, nuestro Señor, mi Dios y tu Dios, porque el Dios en el que yo creo es el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba Jehová, mi alma te bendice Jesús y mi alma te adora Espíritu Santo, porque tú eres real. Porque tú, Espíritu Santo, aún hablas a tus hijos y a tus hijos. Porque Dios es el mismo de ayer hoy y siempre. Él no ha cambiado. El mismo Dios de Moisés. El mismo Dios de Josué. El mismo Dios de David. El Dios que habla es un Dios vivo. En el que creemos los cristianos. No en un Dios que está colgado. No es una medallita. En ese Dios no creemos. Nuestro Dios habla. Y cuando habla, habla fuerte. Y viene en juicios a la tierra. Guarda alimento. Mucho alimento guarda. Cristo te ama, me despido de ti en el amor de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Gloria a Dios, aleluya, sonríete que Cristo te ama, <ríe> aleluya. Cristo viene ya pronto por su iglesia y por su novia que, so que es la iglesia de Dios. No viene por denominación sino viene por su pueblo amado, o sea por nosotros la iglesia de Dios. Dios te bendiga en el amor de Cristo Jesús, aleluya. Si quieres cualquier consejo, tienes mi celular 991925874, Podemos orar por ti. Podemos hacer la oración de arrepentimiento si también deseas saludar a Jesús. Dios te bendiga. Y podemos congregar en una iglesia. Yo te puedo llevar. Si tú vives acá en Lima, en el Agustino y en San Juan de Lurigancho. Dios te bendiga. Nos vemos. Aleluya.